Pasate el presidente de hard brain con un nuevo video para el canal en esta ocasión estamos en Skyward y les voy a mostrar algo magnífico vamos a y miren miren lo de aquí lo de por acá por acá ya que pedo Video usando autoclick me van a bañar en plan no tengo ningún hack estoy con J3 Ultimate pero tengo un programa extraño ¿no? y en plan estaba aburrido y no sabía que subir y pues y vamos a la primera partida. Chicos, ya estamos en el primer mapeichón. Si me escuchan un poco raro pues que. Porque estoy un poco mal de la garganta. Lo siento, la verdad. Perdónenme. Ah... <ríe> en plan, muy poco expresivo. En plan... Enfermo. Y, y parece que con suerte habla. No sé por qué siempre cuento este mapa. Me da la. Ay, Jafeline. Chicos, miren, aprecien. Esos son hacks. Esos son hacks. Y abrir el cofre troll, pero me da pereza. Vamos a abrirlo así. Cosa, me han tocado cosas muy pero no importa vamos a ver tiene poca vida chicos hay que entender el poder de la topia chamare uy mame me hipoteca no no no puso la lava wey no no oh. lava me decepcionaste chicos a la siguiente partida que es sí, cíclico hacks qué mapa veamos no no no no quería entrar a esto bueno no importa ya eh, pues vale chicos estamos ya en la partida el chon y dime que el gigi el gigi perfecto no porque OP OP caca Ope basura lo OP me da dolor de garganta ay Happy Pum pum a ese pastelín y vamos a hacer así, cierta Sí. nos cambiamos un momento en... Chamar. Este también es hacker. Así no se puede. Wey. Con hacks no se puede. Jugar con hacks es malo. Entiende. Mira quién habla, Mister. Estoy grabando un video usando hacks. Tax, ala, más su normal? ta ta ta da, vale da. Un plan ¡Chamar y... el teléfono! Voy a escuchar el teléfono de fondo, pero no tengo ganas de contestarlo. ¡Chamaré! Eh! Voy a tener que tapar. <risa> Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Alejandro. ¿Aló? ¿Quién habla? Alejandro. No, salió. Chau Chao. Chamar como maruina del Gameplay. Chicos ya estamos aquí en la partida final real. Si muero ya no no no, ya no repito. Repetir es para noobs Repetir para noobs Repetir es para noobs. Noobs. Noobs. noobs Los los YouTubers solo ponen las partidas que ganan, ¿no? Yo pongo todas, soy un youtuber sincero Soy un youtuber sincero ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! no nico Hacks! ¡Madera! ¡Chamary! Esto tampoco la pongo ¡Qué muerte más informal! Es que quiero ver qué carajos construí. Esto creo que no lo voy a poner en plan. Voy a, pon a poner la grabación. Vale. Sincero. Sin Sincero. Quieto. ¿Qué pedo? Tiene poca vida el superhumano. Chicos, felicidad en Minecraft. 20 minutos después. Qué sé es Chicos, dando partida sin hacer nada Yo sabía que la partida La partida final Era la definitiva Así que ahorita solo les voy a decir algo ¿Saben qué es eso? Hasta chau Ahora sí, chau chau